En este video tutorial aprenderemos a responder a una participación en el foro. Una vez hayamos ingresado a nuestra aula virtual con usuario y contraseña, nos ubicamos en la parte izquierda en el bloque de actividades. Aparece la actividad foro, damos clic sobre esta. Aparecen todos los foros que tenemos suscritos en el curso y seguimos con el ejemplo del foro de la semana 1, foro de presentación participantes del curso, damos clic sobre este. Aparece el título del foro, las indicaciones y recomendaciones dejadas por el docente. Ya habíamos observado anteriormente que hay grupos separados que pertenecemos a un grupo, en este caso sería el grupo A, que aparece un tema comenzado por el docente, a qué grupo pertenece el foro y ya tenemos dos réplicas y el último mensaje que fue dejado por una compañera. Damos clic en réplicas. Observamos nuestra participación anterior y la nueva participación de nuestra compañera. Vamos a responderle a la participación de nuestra compañera. Observamos la participación que ella ha hecho y en la parte inferior encontramos la pestaña mostrar mensaje anterior y responder. Damos clic en la pestaña responder. De esa manera nos aparece el siguiente formulario, asunto, con el título pues, de la presentación y el mensaje, lo que queremos decirle a nuestra compañera. De esa manera digitamos todo el mensaje y si queremos le podemos agregar un archivo. Si es necesario si no, dejamos así. Aparece el grupo lo que vamos a enviar y en la parte inferior aparece la pestaña enviar al foro. Damos clic en enviar al foro. Damos clic en continuar y podemos observar nuestra nueva participación que es responderle a la participación de un compañero en el foro. Espero todo haya quedado claro. Muchas gracias.